Soy Eduardo Juri, presidente de la Junta de Vecinos 33 de Avenida Perú y quiero saludar a la Universidad Abierta de Recoleta al cumplir dos años, ya que este proyecto nos ha sido de gran ayuda para la comunidad y esperamos que siga haciéndolo por muchos años más. Gracias.